Y, y... Vale, perfecto. Entendido. Hablando. Eh, damos comienzo entonces, os voy a apagar los micros, ¿vale? Para que se escuche mejor y así acordaros que cada vez que queráis intervenir o cuando en la ronda de preguntas tenéis que buscar la opción para activar vuestro micro, ¿vale? Está abajo a la izquierda. Vale, pues empezamos. Eh, bienvenidas, y bienvenidos a todos. Eh, empezamos la, la reunión de voluntarios del proyecto de Cycling with Clean Air. Y bueno, ya hemos tenido, tuvimos unas reuniones al principio del proyecto en las que explicamos algunas cosas, un par de reuniones y ahora pues eh, a mitad o más o menos eh, Mientras se desarrolla el proyecto tenemos esta para ver un poco cómo va, para explicar algunos, tener algunos resultados y para, para tener preguntas y todo esto. En la sesión eh, os vamos a presentar a, a, la, a María José, que es nuestra técnico del proyecto y que estamos muy contentas eh, que esté con nosotras. Ella nos va a, a situar eh, en, en dónde estamos ahora, nos va a enseñar los resultados preliminares, nos va a enseñar la estrategia de medida que, que tenemos, el proceso de validación de las medidas y luego tendremos eh, un, unos 10 minutos para cuestiones sobre esto. Luego iremos en qué tenemos por delante. Y vamos a ver también un análisis de las medidas y los resultados esperados eh, y hablaremos también un poco del contenido de los informes. Finalmente, eh, eh, también tendremos a Marian, que es la coordinadora de la parte más de voluntariado y también nos explican algunas cosas de, de la estrategia y de la continuidad del proyecto. Y luego tendremos un espacio para hacer eh, preguntas y para intercambiar experiencias de cómo ha ido y de bueno, propuestas de mejora y de todo. Así que eh, pues empezamos con la sesión y le doy la palabra a María José. Perdón, no sé si, Marian, querías antes empezar eh, comentando alguna cosa, ¿verdad? Micrófono, Marian. Eh, desde el equipo impulsor, Carlos, yo, Sean, yo y el equipo técnico de, de Convici queremos principalmente agradecer a todas las personas voluntarias que estáis haciendo medidas en las, en las 14 ciudades y que nos permiten hacer este proyecto. Eh, como personas voluntarias, pues sabemos lo que cuesta salir mmm, frecuentemente a medir, y, y también pues, las dificultades que hemos tenido a veces en el proceso. Eh, desde julio está contratada María José como técnica medioambiental que ha hecho el análisis de los datos ya ha empezado a tomar contactos con los equipos de las 14 ciudades y está ahora haciendo reuniones con las reuniones con los ayuntamientos para que conozcamos las, cómo se van a implantar las zonas de bajas emisiones. Entonces, como María José tiene mucho que contarnos, le damos la palabra. Si queréis, si se os ocurren preguntas y preferís ponerlas en el en escribirlas para que yo las recoja y si tengo que juntar algunas. O bueno, o después también voy a hacer de moderadora por si levantáis la mano ir dándoos paso. ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias por asistir. Gracias, Marian, y también gracias, Gemma, por, por la presentación. Eh, yo me sumo, en primer lugar, a los agradecimientos eh, para todo, todas las personas voluntarias que forman este proyecto. Eh, sin ellas, eh, el pilar fundamental, que son las medidas, no, no, no, no existiría. ¿no? Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias. Voy a cargar una presentación para acompañar mi intervención. A ver, un segundo... Vale, la veis, ¿verdad? ¿La tenéis en, en pantalla? Sí. Gracias, sí, gracias. Vale, pues venga, vamos a ello. Bueno, eh... Como ya se ha presentado la agenda, bueno, un poquito a modo de introducción y por recordar, aunque yo creo que ya eh, todos lo, lo, lo conocemos bien, ¿no? eh, los pilares fundamentales del proyecto. En primer lugar, la recogida eh, y el análisis de los datos, es decir, los medidores, el equipo de voluntariado y luego el posterior análisis que realizo yo también con ayuda eh, de todas las personas voluntarias, porque en ocasiones eh, sucede que, claro, yo conozco las ciudades a través de los datos, entonces eh, tengo que contactar con con vosotros, como ya he estado haciendo o consultando y tiene que haber ahí una, una, una relación, una comunicación in, importante para que el análisis eh, al final arroje resultados buenos e interesantes ¿no? entonces, eh, ese es el primer pilar en el que nos encontramos ahora pero ya estamos empezando a cubrir otro, otra, otras partes del proyecto como es la parte de difusión de resultados en estos momentos eh, hemos generado ya algunos resultados preliminares eh, con fecha 1 de octubre yo cerré, digamos, lo que son eh, las medidas, todas las medidas que se suben a la plataforma de linecasting, yo luego las descargo y trabajo con ellas, entonces para hacer eh, o generar eh, resultados parciales o, o finales tengo que ir haciendo pues, diferentes eh, a, descargas y análisis, ¿no? Entonces eh, corté el, el 1 de, de octubre y es lo que eh, hoy quiero contaros y presentaros para que veáis dónde estamos, ¿no? Bien, con respecto a la elaboración de informes, todos estos resultados se van a volcar en unos informes que luego eh, vamos a, a, a facilitar a, lo, a los ayuntamientos de las ciudades participantes con todo esto eh, y, por supuesto, a las organizaciones eh, a las que pertenecéis. Entonces, con todos estos elementos eh, y la difusión que se haga de estos resultados, lo que esperamos es tener una incidencia social tanto en la ciudadanía como, como en, en los ayuntamientos, ¿no? para, especialmente en la parte de, eh, de definición e implantación de zonas de, de bajas emisiones. Entonces, con esta intro y estos cuatro digamos, eh, pilares, vamos a entrar en la parte de datos y dónde estamos, ¿no? para que vosotros veáis un poquito desde, desde, desde más distancia en qué punto nos encontramos. Bueno, sabemos eh, que somos 14 ciudades participantes, aquí distribuidas en, en, en el mapa, más de 14 personas voluntarias y, como decía, a 1 de octubre, eh, 2.594 recorridos, ¿m? recorridos realizados con vuestras eh, bicicletas. Eso representa casi 5 millones de medidas de PM2,5, de material particular o de tamaño 2,5 micrómetros. Entonces, eh, como veis, el volumen de la base de datos va creciendo y de aquí a final de proyecto, pues aún esperamos que, que aumente, ¿no? Bien, con respecto a, a, a vuestra participación y vuestra contribución a esta base de datos, pues bueno, he preparado un gráfico donde podéis ver con, con barras eh, en qué porcentaje participáis eh, cada, cada ciudad a este volumen total de, de la base de datos del proyecto Cycling with Clean destacan como podéis ver Madrid y Barcelona pero eh, tienen más medidores es decir, eh, no todas las ciudades tienen los mismos medidores en función del tamaño y la, los habitantes pues eh, hay más eh, equipos para medir o, o menos ¿no? entonces esta es la, la distribución o la contribución por ciudad ¿eh? fijaros también que ta hay algunas ciudades pequeñas eh, pues por ejemplo como Burgos o Valencia que bueno, que son, no son tan grandes como Madrid o Barcelona pero desde luego también eh, contribuyen con un elevado porcentaje, ¿no? Y así podéis eh, ver esta, esta distribución. Y en la parte de la derecha, en ese mapa, el, el número. ¿Mm? Yo os animo, os animo a, a, a contribuir a esta, a esta base de datos porque realmente, como vamos a ir viendo a lo largo de mi intervención, eh, parte de, de, la, de la calidad de los resultados está en, el, en, en los datos, ¿no? en la cantidad y, y, digamos, la calidad o el análisis posterior que se, que se pueda realizar de, de ellos. ¿Mm? Ahora bien, con respecto a estas medidas ¿no? eh, que estáis realizando, distribución mmm, por recorrido y por número de medida. ¿Por qué distingo? Porque eh, los recorridos pueden tener una duración variable. Hay recorridos cortitos, hay personas que realizan recorridos cortos y otras recorridos mucho más largos que generan más medidas. Entonces, un poquito para analizar y para que veáis, tanto en términos de recorridos o en términos de medidas, esta sería la contribución de la que hablábamos antes. ¿vale? Así, por ejemplo, pues bueno, podemos ver en términos de, de medidas, de nuevo vemos que Barcelona y Madrid destacan, pero tenemos a la cola pues, Burgos, Valencia, eh, Valladolid... Albacete, Málaga y así eh, hacia, hacia menos. ¿no? Sin embargo, en términos de recorridos, fijaros, por ejemplo, que Barcelona tiene eh, menos recorridos, pero mucho más volumen de, de medidas, ¿no? de, de, de registros, porque los, sus recorridos son más largos, generan más, más medidas de material particular. Bueno, esto es para que os hagáis un poquito una idea y una composición de, de cómo, cómo, cómo estamos, ¿no? cómo estamos eh, aportando al proyecto. Vale, ahora con respecto a los resultados, porque bien, tenemos medidas, estamos midiendo desde principios de año y estoy segura que estaréis todos interesados en, en conocer, pero bueno, ¿qué niveles tenemos? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues yo os traigo algunos resultados preliminares, ¿vale? Insisto en la palabra preliminares porque detrás de todas estas todos estos datos hay una labor, digamos, de, de, de depurado, de limpieza, ¿no? Pues bien, estos son los... El mapa o la imagen de resultados preliminares. Tenemos en amarillo, según la clasificación o los rangos de calidad del aire que determinamos al principio del proyecto, eh, según aparece el cuadro de la, de la izquierda, eh, en verde de 0 a 5 microgramos por metro cúbico y en amarillo de 6 a 15, y los siguientes rangos. ¿no? Pues bueno, eh, con un punto en el color que le corresponde, tenemos el, el, el nivel ¿no? de, de contaminación del aire eh, a partir de las medidas. Eh, registradas. Muy importante aquí, este es un resultado a partir de las medidas, fijaros, CWCA, este es el tag o la etiqueta que utilizamos para identificar los recorridos, es decir, cuando la persona voluntaria termina de medir, envía con la aplicación envía a la plataforma el recorrido junto con una descripción que introduce, pues por ejemplo, de la avenida tal a la calle cual o del barrio norte al barrio sur. Una descripción y luego un tag. Este tag tengo que deciros que para mí es súper importante porque es el que me permite luego identificar nuestras medidas, las medidas del proyecto. Entonces, eh, lo pongo aquí porque estos resultados salen con estas medidas y pido a todos los equipos que eh, comprueben si están subiendo de esta manera. ¿vale? Si no lo están haciendo, que contacten conmigo. Yo también contactaré con algunos grupos vale porque ya he notado algunas... Algunos detalles que me gustaría compartir con ellos, pero es súper importante eh, registrar y enviar con esta etiqueta. Bien, vale, por supuesto que a la hora de comparar estos resultados, este nivel promedio, que por supuesto sería eh, un, un nivel promedio de todas las medidas por ciudad, lo comparamos, como ya sab sabemos, con, los, con las directrices o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿Mm? y la aporto en pantalla, 5 microgramos metro cúbico para la media anual y para la media diaria, 15 microgramos metro cúbico. ¿vale? Ahora bien, eh, bueno, hemos visto, permitirme que vuelva para atrás, hemos visto nivel, un nivel amarillo, ¿no? Un nivel amarillo, pero el rango es amplio, ¿no? Entre 6 y 15. De hecho, de estar rozando 15, estaríamos ya sobrepasando el límite de, de recomendación de la OMS para... A las 24 horas y estuviéramos en el límite en en en inferior, no, en el 6. Entonces, yo he preparado un poquito más, he querido entrar un poquito más en detalle y os voy a mostrar algunos gráficos. No os asustéis porque van a aparecer muchas gráficas, pero voy a explicaros qué significan y luego al final os he preparado un material que os facilitará eh, la consulta, ¿vale? Ahora y después en cualquier otro momento. Vale, bueno, eh, con respecto a otras... Referencias, eh, como digo, ya sabemos todos que estamos en las directrices del 2021 actualizadas y trabajamos siempre con ellas. Vale. Volviendo de nuevo a, a los promedios, el promedio eh, con las medidas que tenemos hasta el momento etiquetadas como CWCA, la concentración promedio contando todas las medidas de todas las ciudades arroja un resultado de 9,7 microgramos metro cúbico. Vale. Eso en promedio de todas las ciudades y el detalle por ciudad es este. Este es el, el, el, esta es la diapositiva que os comentaba, que vais a ver muchos, muchos gráficos. Eh, voy, a, voy a tratar de explicar eh, qué, qué representan. Veréis, cuando ofrecemos un valor promedio, eh, bien, nos da una información, pero esa información no hay que cogerla de esa manera, porque exclusivamente. Hay que, eh, habría que fijarse en otras cuestiones como el volumen de medidas eh, con el que se ha calculado ese promedio, o incluso cómo están eh, todo el conjunto de datos. Eh, ¿Qué, qué, ¿cómo se distribuyen? Es decir, ¿cuál es la frecuencia eh, en una ciudad, por ejemplo, que es más frecuente? ¿Una medida que dentro del nivel verde, del nivel amarillo o del nivel naranja? Pues bueno, estos gráficos pretenden dar respuesta a esto. Así, por ejemplo, si nos vamos al primero eh, que aparece en la esquina eh, superior izquierda, que es Albacete, veis que eh, en verde tenemos casi el 50%, es decir, durante eh, todo el tiempo que llevamos midiendo en Albacete las medidas, el 50% de las medidas están dentro de lo que es para nosotros un nivel verde de 0 a 5 Mientras que eh, las del nivel amarillo están en torno al 35% Y luego ya bastante más bajo naranja y bastante menos en rojo Y así podríamos ir leyendo cada una de estas, de estas gráficas que representa una ciudad Por ejemplo, en el caso de eh, pues por ejemplo Barcelona ¿Vale? que es la, la tercera de la fila superior pues en Barcelona pasa un poco lo mismo el 50% se lo lleva el nivel amarillo es decir, de todo el conjunto de medidas ¿m? el 50% está en ese rango ¿vale? esto nos permite un poquito eh, interpretar ese promedio que aparece en un recuadro en la parte de dentro de cada gráfico en la parte superior derecha aparece un número en este caso 11,3 microgramos metro cúbico ese es un promedio pero formado por un conjunto de datos que están distribuidos de esa manera ¿Vale? Entonces, eh, pienso que, que esto puede acompañar un poquito la interpretación y, y comprender cómo, cómo, qué está pasando en la ciudad. Desde luego que aquí no estamos teniendo en cuenta para nada la distribución espacial, es decir, están cogidas todas las medidas ciudad por ciudad, ¿Mm? desde el principio hasta el final, tampoco se ha, se ha, se ha hecho ninguna desagregación eh, espacial. En esto entraré luego un poquito más adelante. Y para que os, os podáis ver todas las ciudades que estéis participando en esta, en esta reunión, en esta segunda pantalla, pues tenemos el resto, el resto de ciudades. Así, por ejemplo, fijaros, por ejemplo, el Málaga. En Málaga tenemos, eh, en, en términos de porcentaje eh, o de frecuencia, de igual eh, el, el nivel verde que el nivel amarillo. Es decir, tenemos un promedio, pero el del conjunto de las medidas, prácticamente en el mismo porcentaje. Se ha registrado eh, un nivel verde de 0 a 5 micrómetros cúbico o amarillo. ¿Eh? Bien. Y luego, por ejemplo, Terraza, terraza destaca eh, la, el porcentaje de nivel rojo. ¿eh? A un, a un, a, fijaros también en los niveles más. Eh, desfavorables, no, con mayor impacto para la salud, porque también tienen peso, un peso importante. ¿eh? un nivel rojo son más de 26 microgramos por metro cúbico. Entonces aparece muy pocas veces en todo este análisis, pero en aquellas ciudades que lo tienen, pues eso penaliza y, y aumenta el promedio de, de, de concentración de PM2,5 en la ciudad. Vale. Para que estas medidas las podáis trabajar con calma, porque yo ahora, mi objetivo era explicaros el gráfico, qué, qué significa y cómo poder utilizarlo. Pero para que podáis tenerlas disponibles ya a mano, yo os he traído esta, una, una herramienta, vale, es una herramienta hecha con, con Geniali, ahora eh, es un mapa interactivo, cada uno de los puntos amarillos eh, representa un gráfico, de forma que si pincharais sobre él, se, gener, se abriría el, el gráfico como el mostrado en la, en la anterior. Aquí el, el código QR y luego en el chat, cuando termine el chat os pasaré el enlace, bueno, voy a pasarla a ver si puedo pasároslo ya, el enlace para que podáis eh, consultarlo si queréis. Un segundo y lo pongo. Vale, a ver. Perdón, que estoy intentando llegar al chat, ahora tengo el chat aquí, ya está. Bien, esta es la, este es el enlace, tenéis el enlace en pantalla para poder llegar a, a esos resultados que yo mostraba. ¿Eh? Vale, seguimos. Y el QR por si alguien que, que ve este, esta, esta grabación después quisiera, quisiera entrar. Vale, pues entonces... Eh, con, esto, perdón, con, estas, con, estas, con estas cifras y con estos resultados que podréis explorar detenidamente, una de las primeras conclusiones es que hace falta un elevado número de medidas, es decir, necesitamos muchas medidas, porque si al final queremos entrar en, en, en términos estadísticos, en promedios, en distribuciones espaciales, ¿eh? necesitamos un gran número de medidas o de recorridos. Y un, algo más, es decir, necesitamos que estas medidas se, se, se realicen Bajo diferentes condiciones, tanto meteorológicas como de emisión, porque si esos números finales ahora son preliminares, pero al final del proyecto presentaremos resultados finales, si lo que queremos es que sean representativos de una ciudad, esa representatividad tiene que, que incluir variados escenarios meteorológicos, es decir, condiciones de viento, de temperatura, incluso de, de, de situación atmosférica, ¿no? Como sabéis, ya habéis ido aprendiendo a lo largo del proyecto, se, la atmósfera es un sistema complejo y, y está, se producen una serie de, de procesos que hace que, pues eso, que los niveles de, de contaminación que medimos, que son los niveles de inmisión, en ocasiones no, no cuadren con lo que la intuición nos dice, ¿no? Es decir, eh, la medida está influenciada por una serie de fenómenos meteorológicos que, de los cuales es responsable la, nuestra atmósfera. Y luego, por otra parte, también que le pediremos a las medidas que sean representativas de diferentes condiciones de emisión. Condiciones de emisión para nuestro proyecto eh, es la intensidad de tráfico, es decir, el tráfico que está generando emisiones eh, contaminantes. Entonces, no podemos estar siempre midiendo, no sería recomendable estar midiendo siempre eh, por vías donde, peatonales o donde no hay apenas tráfico, o al contrario, estar midiendo siempre por vías donde hay muchísimo, el tráfico, la intensidad de tráfico es muy elevada, ¿no? Porque no representaría pues, los niveles eh, promedio a los que está expuesta eh, la, la población. Sí la, la, sí, la comunidad ciclista cuando se desplaza, pero no, puede ser que no, no, no sea del mismo nivel de tráfico eh, durante todo el tiempo. Entonces, ahí la importancia de medir eh, el máximo número de recorridos bajo diferentes condiciones. ¿vale? A ver, perdón. Vale, y un poquito eh, recordar, porque como os decía, yo sé que, que muchos de vosotros ya lo sabéis y otros estáis aprendiendo sobre la marcha a través de la observación, es decir, a través de la medida, que es una buena forma de aprender. Entonces, desde la emisión, es decir, ese tubo de escape, hasta la inmisión, es decir, la medida que nosotros realizamos con nuestro medidor, que sería el equivalente a lo que estamos respirando, eh, o inhalamos y pasa a nuestros pulmones, entre, entre un bloque y el otro, en el centro están todos esos procesos físicos y químicos que los contaminantes sufren, eh, condicionados tanto por la meteorología como por la topografía, en este caso urbana. Es decir, eh, los edificios, ¿no? es decir, los edificios la forma, eh, el ancho de las vías condiciona mucho la dispersión, el transporte y la dispersión de los contaminantes. Entonces, eso hace que podamos tener una vía muy transitada a tope de tráfico, pero eh, si está bien ventilada y la avenida lo permite y las condiciones meteorológicas son favorables, pues no recoger grandes niveles de, de, de emisión, ¿no? de, de de dos y medio. Entonces, este es un poquito eh, el motivo por el que yo eh, os animo a medir bajo diferentes eh, situaciones. Bien. Vale, y luego para terminar la parte de revisión de la estrategia de medida. Veréis, a mí hay, hay algo que me ayuda muchísimo y yo lo voy a compartir eh, con todos los, los participantes, esperando que os ayude también. ¿eh? Cuando me planteo una estrategia de medida, y en este caso para el proyecto o para cualquier otro proyecto, para mí son claves estas preguntas, ¿vale? Y voy a, a comentaros o, o a tratar de explicar por qué. Lo primero que habría que preguntarse es eh, qué queremos medir, ¿no? ¿Qué queremos medir con, con nuestro proyecto? Bueno, pues lo que queríamos medir desde el principio era eh, cómo está el aire que estamos respirando cuando nos desplazamos en bicicleta por la ciudad. Entonces, ese qué queremos medir, si queremos medir eso, se decidió que el material particulado PM2,5 era una buena opción. ¿Por qué? Porque procede en la ciudad principalmente del tráfico rodado. Es verdad que tiene influencia o interferencia de otros fenómenos naturales, como son las intrusiones de polvo sahariano eh, y algunas otras actividades eh, antropogénicas que realizamos las personas, pero aún así, convenientemente tratado es, y, y complementado con otras variables, es un buen indicador o chivato de, de cómo va eh, la, el aumento o la reducción del, de, de los niveles de contaminación debidos al tráfico. Entonces, a la pregunta clave. ¿Qué queremos medir? Pues queríamos medir, queremos medir material particulado. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en las ciudades. ¿vale? Queremos medir en las ciudades. ¿Por qué? Porque tenemos en marcha, eh, se están iniciando muchos cambios con respecto a la implantación de las zonas de bajas emisiones y las ciudades de más de 50.000 habitantes y algunas de 20.000 habitantes eh, necesitan, necesitan eh, pues eso, estas medidas. Entonces, el dónde sería en ciudades de estas características, de este tamaño. ¿Dónde eh, donde lo podríamos complementar? con pues, en, en la vía, ¿no? es decir, allí por donde se desplaza eh, la bici o incluso eh, las personas caminando ¿no? por las aceras. Entonces, eh, este dónde nos lleva al final a... ¿Y dónde ponemos el medidor? ¿no? Si queremos medir ahí, tenemos que tener bien representada... La, o sea, la muestra tiene que representar el aire de ese entorno. Por tanto, eh, el medidor decidimos ponerlo en la, en la bicicleta. ¿Vale? Eh, si fuéramos caminando, pues lo tendríamos pues, lo, más, lo más cerca posible donde, para que la muestra sea lo más parecida al aire que estamos respirando. ¿eh? Puede estar en la mano, puede estar aquí en el colgado, en fin, ya hay diferentes formas de llevar el medidor. Eh, y Esto nos conecta con el cómo, es decir, ¿cómo vamos a medir? Pues bueno, nosotros hemos decidido medir eh, el movimiento con este medidor que tenemos buenas referencias de que se ha testeado en otros proyectos como... como como sabemos, eh, y, que, y que incluso el, el, el proveedor, el fabricante, también eh, de Estados Unidos, también nos proporciona eh, referencias de, de proyectos similares y que ha funcionado bien. Entonces, el cómo, pues con el medidor, todos lo conocéis perfectamente, tiene sus limitaciones. Tenemos que tener claro que estamos midiendo con un instrumento muy adecuado y muy bueno para proyectos de ciencia ciudadana, ¿sí? cuyo objetivo sea informar y sensibilizar sobre un problema. ¿Qué problema? La contaminación del aire en las ciudades. Debido al tráfico, ¿vale? no nos tenemos que, que, que atrapar intentando eh, que nuestros medidores reproduzcan las mismas medidas que las estaciones de vigilancia de la calidad del aire de las redes de las comunidades autónomas, no, no porque no son los mismos instrumentos, ni en tamaño, ni en calidad, ni en, pro, en proceso, ni en calibración, ni demás, entonces, pero es que si quisiéramos esos instrumentos no podríamos haber llevado adelante el proyecto, por tanto el cómo medimos también es muy importante. Elegir un equipo portátil nos permite llevar adelante y contestar algunas de las, de las preguntas clave ¿no? de, de, del proyecto. ¿Y el cuándo? Bueno, pues ¿cuándo? Eh, Cuando yo eh, antes avanzaba o decía que eh, bajo cualquier eh, condición meteorológica en diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, es verdad que como las medidas las realizan personas voluntarias, eh, lo, lo, lo más adecuado era ajustar estas medidas a sus desplazamientos diarios para ir al trabajo, para ir a, a, a la escuela, dar un paseo, ocio, entonces, ese es el cuándo vamos a medir, siempre que podamos salir. Para el proyecto interesará todo, todas las medidas de, de todo el día, ¿no? porque, porque al final para analizar cómo está la ciudad tenemos que saber cómo está en cualquier momento del día y en cualquier momento del año, pero las medidas vamos a, a ir registrándolas de esta manera, por eso el pedir un volumen importante de, de medidas eh, es por esto, ¿no? Porque para tener eh, representada eh, la ciudad. Y ahora vamos a las más difíciles. El por qué y el para qué. Me dejo la del para qué para el final, ¿vale? porque para mí esta es clave. ¿Por qué? ¿Por qué queremos medir? Pues los objetivos del proyecto, porque queremos conocer cómo está el aire que respiramos cuando nos desplazamos por la ciudad, porque eh, queremos aprender también, queremos aprender determinadas relaciones que nos ayuden como ciudad ciudadanía a, a comprender qué pasa en nuestra ciudad, porque queremos generar resultados eh, que, que, que podamos hacer llegar a, a, a las entidades locales, a los ayuntamientos para que toda la parte de definición e implantación de zonas de bajas emisiones eh, cuente con, con el máximo posible de información para que los resultados sean los mejores en, en unos años. Entonces ese es el por qué, ¿no? El por qué queremos medir. Y luego al final el todo el para qué, porque a veces tenemos respuesta al qué queremos medir, dónde, cómo, cuándo y por qué, pero nos falta el para qué, lo que da sentido a todo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el para qué está muy conectado con, este, con, el, con, con la pregunta anterior. ¿no? Queremos medir para mejorar nuestras ciudades. Queremos medir para que la salud de las personas, eh, pues bueno, no tengamos tantos efectos para nuestra salud, ¿no?, eh, derivados de, del tráfico. Ese es el para qué el que debería dar sentido a, al resto. ¿Mm? Entonces, yo espero con estas preguntas haber, un poco, haber dado un poquito de luz o de reflexión acerca de, de, de cómo estamos midiendo y lo que, está, lo que vamos a generar. Vale, y para ir, a, para ir acabando esta primera parte, mmm, tenemos nuestros medidores que ofrecen una información eh, bien mientras vamos circulando. Si quisierais en algún momento contrastar con datos de las redes de vigilancia de la calidad del aire de cada comunidad autónoma, os recomiendo esta aplicación que es de la Agencia Europea de Medio Ambiente, eh, hasta hace unos años se podía consultar estas medidas a través de la web, ahora está esta app, podéis descargarla bien a través del eh, app Store para Android o para bueno, otros, otros tipos de, de dispositivos y tenéis eh, medidas en tiempo real de los contaminantes, incluso eh, predicción, porque utiliza modelos para ofrecer datos en, los próximos, o sea, los, en varios días hacia adelante, hace predicción, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente real? De, pues la fuente son las estaciones de vigilancia de, de las comunidades autónomas. Es decir, cuando consultáis datos en, en la red, eh, datos oficiales, pues eh, estos a su vez reportan a Europa. Y a través de esta, de esta aplicación podríamos consultarlo. ¿vale? Os, la, os la recomiendo. Aunque es muy probable que vosotros ya tengáis vuestras herramientas. Eh, es verdad que hay muchos ayuntamientos que tienen redes propias eh, municipales y no están metidas en estas plataformas, pero bueno, yo... Me gusta esta aplicación, es rápida, funciona bien y encima ofrece predicción, ¿no? Para que si queréis explorarla os animo a ello. Y luego, eh, vale, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Voy a, voy a, a, a ir un poquito más, más rápido. Eh, ¿Tenéis alguna, alguna consulta o alguna hasta el momento con respecto a lo que es la, la estrategia de medida? ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis que hagamos una parada? Porque la siguiente parte a la que voy a pasar ya es sobre la, la validación. María José. Sí, hola Luis. Hola. No. Sí, eh, yo sí, eh, se me ha ocurrido una así de pronto cuando has comentado la respuesta a la pregunta de cuándo, ¿eh? diferentes condiciones meteorológicas y en horario de trabajo o aprovechando los recorridos de, de horario normal. Pero yo pregunto, ¿se puede o, o te dice algo a ti o te interesaría eh, que hubiera mediciones nocturnas por la noche, sabiendo que la contaminación, evidente, o sea, por lo, no sé si la contaminación, digo yo, que eso ya tú lo sabrás, pero la circulación, el tráfico va a disminuir seguro. Pero, vale, te comento. ¿Te, sí, te, te comento. La pregunta es interesante. Vamos a ver, eh, aquí hay que llegar a un compromiso entre lo que necesitamos, que es un gran volumen, una gran cantidad de medidas, y lo que se puede hacer y el voluntariado puede realizar de una forma mm, razonable. ¿no? Entonces, uh -huh. yo te diría, sí más medidas, pero por el día, no por la noche. O sea, no es necesario que sean por la noche. ¿vale? Puestos a poder realizar más medidas, sería más interesante a, en otros momentos del día, es decir, si los desplazamientos habituales son al trabajo, a la escuela o a, a algún otro lugar por ocio o por trabajo, eh, bien, pero ampliando, intentando ampliar en otros momentos también la posibilidad de medir, a lo mejor organizándose con algún compañero o compañera, pues mira, es, eh, pasándose el medidor, porque a lo mejor uno solo no puede cubrir todo ese día. ¿no? Con respecto a la noche, sí que es interesante medir por la noche, pero yo te diría que no es tan importante para nuestro proyecto. Vale, sí, sí sería importante vale. o interesante la contaminación atmosférica, porque efectivamente la noche eh, a nivel de atmósfera o las condiciones atmosféricas son muy diferentes, ¿vale? Y esto condiciona muchísimo los niveles de contaminación. Los niveles de tráfico también son muy inferiores, ¿eh? entonces podríamos medir para ver qué tal, de hecho hay medidas, ¿eh? hay medidas por la noche, yo tengo eh, algunas, no lo suficiente para generar conclusiones, pero sí hay algunas interesantes entre las que se puede extraer algún ejemplo de para ver cómo varían. Eh, yo no lo pondría como prioritario, como un objetivo prioritario noche, ¿eh? por lo menos para el proyecto. Vale, gracias. Porque al final, si queremos generar conclusiones o recomendaciones para zonas de bajas emisiones, eh, bueno, entramos ya más en la parte espacial que a, a lo que voy a entrar ahora después, y esa parte espacial nos lleva a poder medir por más sitios, tener medidas de muchos más sitios y no en, en otras franjas horarias. Eh, María, María José, María José, gracias. una gracias. aclaración a Luis. ¿Me, me oís? Sí, perfecto. Sí. no Digo que, por ejemplo, cuando estáis en situación anticiclónica, con inversión térmica, eh, como curiosidad, eh, si ponéis el medidor, eh, que normalmente estamos a niveles de 15 o 20 microgramos metro cúbico, hoy, por ejemplo, aquí en la zona de Irún-San Sebastián estábamos a ese nivel, eh, es lo mismo que sea de noche o de día. Es decir, porque el nivel de contaminación está por encima incluso de lo que habitualmente genera el tráfico rodado. Eso puede ser un dato complementario, interesante, de riqueza para cada uno. Efectivamente, Carlos, eh, sí. Para, para aprender y ver diferencias lo veo muy adecuado, en la comparación noche versus día. Eh, para el proyecto no tanto, pero ya digo que ahí está... Ahí está... Eh, luego lo que vosotros también podáis hacer, ¿no? Desde, desde cada, cada equipo. Y esto me conecta, esta pregunta me conecta con la parte de la validación de medidas. ¿Seguís viendo en mi pantalla de... ¿Verdad? Sí. La pregunta conecta con esto, porque a ver, validación de medidas, súper importante, como decía al principio de mi presentación que los recorridos, lo que enviemos a la plataforma vaya etiquetado como CWCA, Cycling with Clean Air y se pone en esa parte que, que, que aparece marcada, donde pone tag ahí ponerlo, si vosotros quisierais hacer alguna prueba, alguna medida complementaria, algo extra, una noche eso, eh, eh, alguna medida fuera de vuestra ciudad, podréis no etiquetarlo entonces, vosotros tenéis la medida, la podéis ver, pero no forma la base de datos, es importante contar con este TAG y luego la posibilidad de no poner, si es que queréis ver o hacer algunas comprobaciones o hacer alguna prueba, por ejemplo. ¿vale? Eh, yo tengo algunas, como he dicho al principio, tengo algunos, eh, alguna, algunos registros que no están etiquetados de esta manera y que yo estoy casi segura de que están bien y son, son del proyecto. Entonces, lo que voy a hacer los próximos días es contactar con, con estos ah, equipos para comentar acerca de, de estas medidas, porque las puedo incorporar. De hecho, ya he incorporado las de una ciudad. Es decir, si se nos ha pasado y algún recorrido se ha quedado fuera, no os preocupéis. Todo lo que se ha medido se va a utilizar y yo las voy a ir incorporando. Pero sí que me gustaría que a partir de ahora que, que que ya lo estamos viendo todos juntos en esta sesión, pues se haga el esfuerzo de, de etiquetar de esta manera, porque luego simplifica muchísimo la tarea. ¿Cómo buscar? Porque las medidas suben a la plataforma del Aircasting, eh, todas, suben todas, eh, con etiqueta o sin etiqueta. Luego, que vosotros filtréis o no filtréis, es vuestra decisión. Entonces, ¿cómo filtramos? Pues fijar, en pantalla tenéis la, la aplicación ¿no? de, del Aircasting. Entonces, en la parte izquierda que aparece en gris o en negro, tag, ahí pondríamos CWCA. Pero, ojo, aquí que es importante, al terminar de escribirlo con el teclado, el CWCA o con el móvil, darle un intro, o sea, darle un, un, un intro para que esta etiqueta pase abajo. veis que aparece marcado como en blanco la etiqueta, en blanquito aparece ahí CWCA y una crucecita. Claros bien de que lo que entráis de esta manera, porque a mí me ha pasado eh, de, de entrar, pensar que estaba filtrando y no estaba filtrando. La forma de darse cuenta, estáis filtrando, no es poniendo poniéndolo de esa manera y que aparezca de esa manera. ¿eh? Entonces, a la hora de, de filtrar las, las medidas. Saldrán todas, ¿eh? todas las que vayamos subiendo, que esto es muy importante para aprender, esta plataforma es fantástica para, para aprender sobre, sobre contaminación del tráfico y, y la calidad del aire o la contaminación de, atmosférica. Vale, volviendo a, las, a la validación de medidas, porque no quiero excederme en el tiempo, vamos a ver. Los eh, datos midiendo, eh, pasan a, a estar en el medidor y de ahí pasan a la plataforma vale. y yo luego posteriormente los descargo y trabajo con ellos eh, tienen que pasar por una serie de, digamos, de, de, de pasos para al final eh, ser lo, eh, los datos que mejor representen eh, vuestra ciudad y que, que, que encajen bien en, en el objetivo del proyecto ¿no? en ese por qué, para qué eh, que hablábamos al principio entonces para empezar, todos aquellos recorridos etiquetados como pruebas o que muestren que son pruebas eh, van a ir fuera, ¿vale? Entonces, yo ya los he ido eliminando porque vosotros lo veis poniendo. Sé que algunos equipos eh, tienen eh, mecanismos propios de, digamos, de validación, eh, hojas de cálculo, comentarios eh, que se envían directamente con el, con, el, con el recorrido o incluso codificación, está todo codificado con unas siglas, pues ya ha sido medido en unas eh, condiciones, en otras, de una manera. Bien, yo sé que tenéis vuestras, eh, vuestra, vuestros mecanismos, eh, perfectamente válidos, de hecho, yo creo que conozco la, la, todos o, o la gran mayoría de ellos. No obstante, cualquier duda que tengáis sobre estas cuestiones que voy a pasar a contar ahora sobre validación, estoy a vuestra disposición para comentar y, y, y ver de, de llegar a un, a un, a un acuerdo ¿no? para que hacerlo lo más o definirlo y de llegar a algo estandarizado ¿no? que nos sirva a todos. Entonces, las pruebas en principio se van fuera, ¿no? porque son pruebas, las medidas no tienen por qué contribuir. Con respecto a los fallos del medidor, bien. Eh, esto es muy, muy típico en proyectos de, de contaminación, es decir, los instrumentos, los fallos instrumentales. Entonces, nuestro medidor en algunos momentos puede haber dado problemas o incluso, por ejemplo, la forma de llevar el medidor no ha sido la más adecuada porque iba boca arriba, la llevamos la mano boca arriba o porque no iba boca abajo en la bicicleta. Bien, todos aquellos registros o recorridos que penséis que son eh, han sido anómalos porque ha habido un fallo ahí en el medidor o en la forma de medir, Hacérmelo saber. Muchos de vosotros ya me lo habéis dicho y yo ya he ido eliminando registros. No obstante, eh, yo a través de correo electrónico eh, recibiréis en los próximos días como un listado de aquellos eh, recorridos que para mí son raros y un poquito pues para que, que echéis un vistacito y a ver si podemos determinar si son pueden ser un fallo del medidor o no. Sé que hace mucho tiempo que empezamos a medir y que estamos ahora en octubre y probablemente ni os acordéis. Pero bueno, entre lo que yo veo con los datos, un poquito la experiencia que tengo y lo que vosotros podáis recordar, yo creo que entre todos llegaremos a, a, a, a chequear bien esas medidas. ¿no? Y luego, por último, los recorridos fuera de ciudad. Observo lo siguiente. Observo que, eh, claro, no siempre salís desde dentro de la ciudad casco urbano y llegáis al final de vuestro recorrido dentro de la ciudad. Es decir, se pueden producir desplazamientos de zonas metropolitanas hacia el interior. Entonces, claro, la cuestión es, o la pregunta eh, que me hacía yo es, eh, ¿los consideramos o no los consideramos? Bien, mi propuesta es, porque de momento están todos, ¿eh? mi propuesta es mantenerlos todos, los que estén etiquetados como CWCA, aunque vengan desde fuera de la ciudad, por varios motivos. Primero, porque son medidas y nos permiten contrastar lo que es la zona urbana con, con, o el casco urbano con las afueras de la ciudad, que los niveles de, de tráfico son diferentes en la gran mayoría de los casos. Entonces, esto para... Para, para ver y aprender está bien. Entonces, yo, mi, mi propuesta es continuamos midiendo de la manera que estáis midiendo, aunque estemos fuera de la ciudad y lleguemos a, a, al centro urbano. Desde el punto de vista de la estadística de ciudad, como los resultados que os he pasado anteriormente, ahí los, los quitaré. ¿Por qué? Porque estaremos ya hablando de, de ciudades, de casco urbano, pero en el análisis espacial que haremos ahora, que os voy a enseñar algunos ejemplos, sí lo tendremos en cuenta porque, como sabéis, las zonas de bajas emisiones están conectadas con el área metropolitana, es decir, las medidas que se implanten en una ciudad, solo en una ciudad, no, no, no, no van a funcionar si se, se, se implantan o se diseñan e implantan de forma aislada, sino que necesitan también de las áreas de, de los alrededores, ¿no? Entonces pienso que puede ser interesante, luego lo comentamos si queréis. Y entonces, eh, claro, para la, eh, esto es un ejemplo de, de análisis espacial. La plataforma Aircasting nos permite generar estos mapas. Algunos de, de vosotros me habéis preguntado, ¿y cómo generas esos mapas? Bien, la plataforma, vosotros mismos podéis hacerlo. Perdón, a ver. Vale. En el menú de la izquierda, que aparece en negro de la plataforma Aircasting, fijaros muy bien que aparece bajo del todo, eh, bajo de la etiqueta CWCA, Crowd Map. Si eso, que eso, eso es un, un botón, un pulsador, si de off lo pasáis a on, las medidas directamente pasan a, a, a ser lo que veis en pantalla, es decir, un promedio espacial. Y con el grid cell size que aparece bajo, os podéis mover de menos a más, vais dándole tamaño a esas celdas. Es decir, la aplicación lo que está arrojando es un promedio de una celda, de, un, de una superficie. Conforme más eh, tamaño le deis, pues el, el promedio irá cambiando y el color, por tanto, también importantísimo. En la parte inferior de la aplicación tenéis eh, también la barra para poder ajustar a los valores que el proyecto eh, contempla, que son los 5, 15 y 25. Es decir, esos rangos para que todos podáis ver la información eh, de la misma manera o interpretarla de la misma manera. Entonces, para esto... De, para esta forma de, de analizar los datos sí será importante tener en cuenta pues, de, dónde, de, dónde, de dónde veníais, cuando se midió y, y demás, ¿no? Y entonces, eh, con respecto a... Aquí está la, la parte de, de pregunta. Con respecto a lo que es la validación, eh, ¿queréis que comentemos alguna cosa? ¿Tenéis alguna pregunta? La validación de los datos con respecto a si son pruebas, fallos de, del medidor, o incluso si, si os habéis desplazado de, desde unas zonas a otras. ¿Queréis formular alguna, alguna pregunta al respecto o plantear alguna cuestión? ¿Alguna eh, reflexión? Oye, a ver, eh, en este cuadro último que ha sacado el ladrillado, eh, hay una posibilidad de saber ese ladrillo con cuántas medidas se ha realizado para ver la seriedad de la medida. Por ejemplo, hay unos ladrillos rojos pero eso, o moraos, esos o eh, morados, esos están testados, están basados en muchas medidas. Con el botón derecho, si le damos, me sale el número de medidas eh, que se han realizado para que salga ese, ese morado. Y eso me permite, pues, algunas reafirmarme en algunas o eliminarlas si están hechas con muy, igual es solamente un pase, me ha salido rojo y, y no tendría mucha consistencia. ¿eh? Así con el botón derecho sobre, cuadro, sobre cada cuadrado, supongo que ya lo sabías, me marca el número de medidas con que se ha realizado ese cuadrado. ¿Vale? Sí, gracias, Josean. Efectivamente. Esa es una buena manera de ver ese promedio, que al final se traduce en un color de celda, eh, por qué conjunto de datos está, está, con qué conjunto de datos se ha realizado. ¿eh? Entonces, de esa manera se puede ver. Eh, yo, de momento, no estoy eliminando nada porque hasta que no tengamos toda la base de datos completa a nivel espacial, yo no voy a quitar nada. Porque puede ser que ahora, de una zona tengamos pocas medidas, pero de aquí a final de proyecto, que aún quedan un que mes, mes más, pues eh, ese, ese conjunto, ese número aumente. no Entonces, sí, efectivamente, eso sí que vale. Yo os recomiendo que empecéis ya vosotros a explorar vuestra ciudad de esta manera. Es más, eh, que busquéis, con respecto ya a lo que es el análisis de zonas de bajas emisiones, muchos, muchos ya lo tenéis, ¿eh? el, el, mapa, el mapa de, de la zonificación de cada ciudad. Entonces, yo os animo a, a buscarla, a obtener la información más reciente de vuestro ayuntamiento y luego tratar de contrastarla, ¿vale? Contrastarla o compararla con las medidas que vais teniendo, ¿vale? Y eso os dará pistas de, de, de, cómo, de por dónde tenéis, eh, de qué zonas tenéis más información, de qué zonas tenéis menos, ese dato de cuántas medidas se compone ¿eh? y toda esta serie de, de cosas. Al final del proyecto, sin duda, la base de datos que presentaba al principio de esta sesión eh, será muchísimo mayor, ¿no? Y Entonces, esta es una manera de pues, utilizar la plataforma del aircasting para contrastar la distribución espacial promedio de material particulado PM2.5 en cada en cada ciudad. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Bien, pues por, en estos momentos... Ana, José, una cosita, porque luego, solo sobre ese tema, esa transparencia que has puesto de una zona de bajas emisiones con la cuadrícula de aircasting, ¿lo has hecho tú o se puede hacer en, el, en, la, en la web? No. No, no, ojalá nos lo pudimos facilitar a la... Lo has la, hecho la... tú, vale, de acuerdo, gracias. Es un montaje, es un montaje, vale. una simulación, pero, pero, buenas noticias. Eso es lo que a mí me gustaría al final generar para introducir en los informes. Es decir, a mí me gustaría llegar a ese, a ese punto. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos buenas medidas para que la representación espacial sea buena y luego información por parte de nuestros ayuntamientos. ¿Eh? Esos son planos eh, a escala, a ser posible, para luego empezar a hacer buenos ajustes, que al final serán estimaciones, pero bueno, cuanto mejor sean esas estimaciones, pues mejor. ¿eh? Entonces, de momento eh, no, no nos lo hace nadie, lo hacemos nosotras. Vale. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos por delante? Eh, ese análisis espacial por el que preguntaba el compañero y ese contraste con las zonas de bajas emisiones, reuniones con los ayuntamientos, eh, yo estoy reuniéndome, ya he mantenido diversas reuniones eh, Bueno, pues y aún me quedan otras ciudades ¿no? para terminar. Entonces sí que pido a, a los contactos locales eh, pues eso, que, que me ayudéis a, a conseguir estas reuniones y a, y a presentar el proyecto, porque yo creo que para ellos es muy bueno, porque al final esto, esta herramienta y estos resultados, estos informes, es una manera de medir eh, el antes de la implantación de las zonas de bajas emisiones y el durante. Entonces como herramienta de, de apoyo a la toma de decisiones incluso de, la, de los ayuntamientos puede interesar y, y a nivel de ciudadanías por supuesto que sí, a nivel de comunidad ciclista también, pero es que a nivel, a nivel de, de toma de decisiones del ayuntamiento también, ¿no? entonces hasta ahí tenemos que llegar, esa es la tarea que tenemos por delante y luego esos informes que ya sabéis que en los que, bueno, los que he puesto el objetivo que, que voy a ir eh, redactando y generando. Y entonces yo hasta aquí vale Mi presentación, espero no haber ido muy rápido y ahora sí me he comido un montón de tiempo, no quería haber consumido tantísimo tiempo. Detengo este documento y os doy paso a, a, a todos vosotros y vosotras que, que igual tenéis más cosas que plantear o que comentar. Una pregunta María José, importante. Eh, cuando Dices que contactas con los ayuntamientos. Claro, los ayuntamientos, algunos, ellos tienen la propia red propia municipal, pero la mayoría son de comunidades autónomas. Entonces, cuando contactas, eh, claro, contactarás supongo con técnicos en principio, pero claro, cuando no son redes municipales, son de la comunidad, claro, una comunidad, por ejemplo, como la de Andalu la Andaluza, es muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fluye eso? Es decir, no lo sé, pregunto, ¿eh? Sí, no, ya te entiendo. Bueno, en primer lugar, la, los contactos que estamos estableciendo con, con los ayuntamientos se están realizando desde Convici a diferentes niveles. ¿Eh? Tanto a nivel técnico como a nivel político, hay, hay, hay de diferentes tipos. Y muchos de vosotros eh, que, que habéis estado conmigo en esas reuniones, porque en esas reuniones participamos desde el equipo del proyecto eh, y desde la entidad local. ¿eh? Entonces, eh, es un trabajo en equipo el que llevamos adelante. Eh, el objetivo de esas reuniones, principalmente, eh, Carlos, es mm, presentarles el proyecto, ¿vale? Cycling with Cleaner, ofrecerles los datos. Eh, están a su disposición si los quieren utilizar. Incluso hemos tenido algo, alguna petición de uy, pues vamos a, in, a incluirlos en, en la red de, de datos abiertos de nuestra ciudad. Bueno, pues eh, ahí están nuestros datos, están abiertos también a, a, al ayuntamiento. Y luego conocer detalles eh, del grado de definición y de implantación de las acciones de, de, previstas que para, para llevar adelante el plan de zonas de bajas emisiones. ¿eh? Pues la zonificación, cuáles han sido los objetivos, eh, si está teniendo en cuenta determinados aspectos de la movilidad, está teniendo en cuenta el urbanismo, en fin, todo lo, aquello que sí, contempla señor, el Real Decreto. María José, contestando concretamente a lo que dice Carlos, la experiencia, por ejemplo, en Valencia, ha sido que, previa a la implantación de zonas de bajas emisiones, están obligados a poner un mayor número de medidores porque la reconocen que es insuficiente para implantar, entonces nuestra sorpresa fue que la mayoría de los medidores que van a implantar son de una calidad parecida a la nuestra, entonces claro, ya te puedes ahí posicionar, no o sea, lo que tú estás preguntando es con los medidores que ellos tienen oficiales no tienen suficiente. Entonces, y también tienen obligación de medirlo y tienen obligación de ver qué va, cómo va a eh, responder a las zonas de bajas emisiones. Entonces, bueno, en concreto en Valencia, que fue eh, una de las primeras reuniones, es que es insuficiente y ahí fue donde eh, pensamos en la posibilidad de que, de que nuestras medidas sean válidas, porque son aparatos de similares, similar calidad, no, no son... Entonces, están en midiendo. No sé si eso ocurrirá en todas las ciudades. Creo que en muchas ciudades sí tienen parte. Eso... Sí, lo que son las, las redes de vigilancia, de aire efectivamente no cubren todas las ciudades. Algunas ciudades sí que tienen red propia, municipal, y otras ciudades, otros ayuntamientos, dentro de las licitaciones que, que acompañan al plan de zonas de bajas emisiones, tienen prevista, eh, previstos eh, equipos de medición y medidores. ¿vale? No portátiles, son estaciones fijas, pero sí que se va a aumentar en los próximos eh, meses. Veremos cómo empieza a aumentar el volumen de datos de diferente tipo. Medidas indicativas, medidas procedentes de redes eh, de vigilancia, bueno, de diferentes tipos. Sí, María José. Eh, hoy, precisamente, eh, en unas jornadas sobre el asunto este de zonas de bajas emisiones, en Irún, eh, ha venido también la secretaria de, de Medio Ambiente, y hemos aprovechado para algunas preguntas, por ejemplo, claro, no solamente son las poblaciones de más de 50.000 habitantes, sino aquellas que tengan más de 20.000 que tengan una mala, una mala calidad del aire. Claro, la pregunta que yo le hacía, claro, no saben responder porque no hay respuesta. Porque yo digo, bueno, ¿y cómo sabe una población de más de 20.000 habitantes que no llega a 50, que tiene una mala calidad del aire, si en un porcentaje elevadísimo, por no decir un 100%, de poblaciones entre 20 y 50.000, no tiene ninguna estación eh, de control de la contaminación. Sí, efectivamente, pero bueno, para eso también tienen eh, eh, planes de, para, para evaluar, utilizan pues metodologías, como no, los eso es probes, y demás. entonces eh, al final, eh, bueno, pues tenemos que tener herramientas para determinar si se cumplen o no se cumplen. Eh, vale, los limites, por, no, ¿vale? por no alargar porque ya nos dan las nueve, vale. Sí, no, no, no, no, sería no, no, no, muy interesante que, que si tenéis algo que preguntar, eh, a ver, mmm, cosas que los grupos queráis saber. Eh, estamos aquí para aclarar dudas. María José está a nivel personal contestando. Está José, está Carlos sobre la parte técnica. Pero si tenéis algo en concreto es, es vuestro espacio. Vale. bueno, pues ¿qué tal vais sí. todo el mundo con el, con las mediciones? No, yo, yo desde Cartagena quería. Hace una semana que pregunté en la coordinación general, porque no sé si se están subiendo las últimas mediciones pero ahora me he dado cuenta de que a lo mejor con quien tenía que haber contactado era con María José. Entonces yo mañana trataré de contactar con ella para que me asegure que las últimas mediciones, porque se si le ha pasado el, el aparato de medición a otra compañera, se están subiendo o no, ¿vale? Pero ya me he aclarado ahora de que es con ella con quien tengo que hablar. Fenomenal, vale. tienes el contacto dentro del grupo del Seeking with Cleaner, está su contacto. Sí, sí, sí, ya estoy en contacto con ella porque eh, estuvimos en la reunión con el, con el responsable del Ayuntamiento del tema de zonas de bajas emisiones. Gracias. Eh, os voy a pedir un momento: las personas que no tenéis la cámara activada, si la podéis activar un momento, las que queráis, vamos a hacer una foto de la reunión para que quede reflejada. Así que si miráis hacia la cámara, eh, sonreís. <risa> Tres, dos, uno, una sonrisa y la marco. Ya está. Podemos seguir. ¡Qué divertido! David. Yo bueno. también lo... Bueno. No, no, no vale. perdón. Sí, yo lo que quería también eh, comentar a, a todo el grupo eh, es que eh, si sí, tenéis alguna propuesta, eh, habéis observado algo que, que pensáis que se podría llevar adelante, eh, soy todo, todo oídos, es decir, el otro día, por ejemplo, el viernes hablaba con con el equipo de Vigo de, de Vigo, eso es, con Javier y con Miguel. Entonces, si y tienen interés un poco en el tratamiento de los datos y demás, entonces yo estoy a vuestra disposición eh, tanto para comentar como como, como decía antes eh, José Ángel las medidas, como para explorar posibilidades de analizar datos. ¿eh? Entonces que no, no dudéis en plantear, plantear propuestas si, si es el caso. ¿eh? Sí, eh, sí, hola, soy Javi de, de Vigo. Eh, yo no sé si el enlace que pasaste antes eh, sí si le puede ser de utilidad a Miguel, que era el que, el que estaba interesado en, en el tratamiento de los datos, o va a ser otra cosa diferente. Tú pasaste un enlace. El enlace antes, el... para sí, enlaces de resultados. Esto es una, una, una herramienta de presentación. No, yo pienso que los datos que quiere Miguel son datos directamente de, de desca... para descargarse de la plataforma y el casting. Entonces, sí, bueno. los... Otro, otro enlace. Si os puedo, podéis contactar conmigo y, y, y vemos a ver de, de que los podáis María, descargar. Yo, María José, ya me he fijado que en lo que has mandado del, del mapa eh, no está el promedio. ¿No interesa que esté el promedio? ¿Interesa que estén las mediciones? Bueno, eh, no está el promedio porque, porque lo he superpuesto en la presentación, porque pensaba que igual me lo podíais preguntar y para salir de dudas eh, lo he querido poner Puede ser que esta se ha hecho antes y no que. Este. Si os interesa, entonces si puede ser interesante, lo añado. Con el mismo enlace podréis acceder a ello. Yo me pongo, mañana o pasado me pongo cargo ese, esa cifra y vosotros con el mismo enlace podéis acceder igual. Yo actualizo la presentación. ¿Eh? Si ves que es interesante, sí, se puede añadir. ¿eh? Vale, parte de nuestra necesidad de saber qué tal, qué tal vais los equipos es que como, bueno, ya explicó... Carlos, al principio, al inicio de, esta, de este proyecto, eh, esto tiene mucho tiempo, o sea, un año no es suficiente. Entonces, claro, nos planteamos seguir pidiendo financiación para poder medir el año que viene. Eh, y, y claro, el proyecto es los grupos que quieren medir. Y, y sí que han habido ciudades que no estaban incluidas en este turno que se han interesado por ver cómo va el proyecto y quieren, quieren medir eh, si esto se prolonga. Pero claro, lo interesante es que todas las ciudades sigamos porque, prim, por las mediciones, porque es un proyecto que nos sirve para ir incidiendo y, y, y entendiendo y, y exigiendo o o estando al tanto de cómo se hacen las zonas de bajas emisiones. Y esto pues, se ve a largo plazo. Sí, yo, Marian, apoyando lo que dice Marian, efectivamente, y antes lo ha dicho María y José, nosotros, por ejemplo, que llevamos con dos medidores, José y yo, cinco años, eh, y aunque parezca mucho, tampoco lo es. Quiero decir que de alguna manera, eh, en la medida que en ese enladrillado eh, tengamos más mediciones, eh, es más representativo, realmente, de lo que respiramos cuando nos movemos en bicicleta. más mm, eh, En el caso de Barcelona, eh, yo he estado coordinando un poco las mediciones y sí que me ha resultado un poco complicado porque no, no tenemos un grupo establecido en el, este voluntariado y sí que me ha parecido que quizá un poco más de gestión de voluntariado pues cuando hablas de continuidad del proyecto. Entonces una cosa que se me ocurre es que quizá en vez de hacerlo a la población en general nos podríamos enfocar a colectivos en concreto como por ejemplo hacer mediciones en escuelas o, o con los triciclos de cycling uh, en bicicleta o no lo sé. Pero cosas que de alguna manera encontrar a gente nos resultara más fácil, no sé, como propuesta. Hombre, Gemma, uh -huh. eh, los principios son difíciles y este efectivamente es un cambio muy importante para los voluntarios que han empezado a medir. Pero yo creo que, no lo sé, supongo que Mari José está en contacto con ellos. Eh, y en la medida que tengan apoyo ellos eh, de Marijose eh, en, en la labor de, diaria, digamos, eso va a ir aumentando el interés y la sensibilización de esta gente hacia ese tema. Porque fijaos si es bonito que tú vas viendo en el móvil eh, la calidad del aire que respiras. Eh. Hmm, o sea, lo que pasa es que es cierto, Carlos, que desde el inicio eh, no puedes comparar Barcelona y Burgos, vale que son nuestros dos... Eh, polos, ¿no? Burgos, que con lo pequeñito que es, y tienen chorrocientos tro, voluntarios súper dispuestos, y, y el inicio de Barcelona, que no hemos conseguido sí. ¿no? Eh, eh, encontrar suficiente gente por las características de, del sitio. Entonces, evidentemente, se puede trabajar mejor. Eh, como tú dijiste, Carlos, al principio, es mucho más fácil que la gente lo haga en los recorridos del no, trabajo, porque... pero al mismo tiempo tenemos que ir pasándolos porque el recorrido al trabajo tenemos que hacer más territorio ¿no? y claro que pueden surgir ideas eh, si hay gente que puede hablar con los que hacen reparto a, do, eh, a domicilio en bicicleta o vas cambiando los los medidores con gente que le pides que sabes que va al trabajo en bicicleta y que todos los días va y, y te lo hace una temporada esa persona o sea desde luego eso es un poco labor de cada de cada grupo local y es verdad que Barcelona era el que reunía unas condiciones un poco más difíciles, pero también es verdad que se nos pedía Madrid y Barcelona. Entonces, cuando ves que Barcelona y Madrid están haciendo muchas mediciones, a pesar de las dificultades, Gemma, pues te alegras. Pero sí que es verdad que para mí también la continuidad, o sea, cuando ya llevas mucho tiempo midiendo, a veces te falla una persona midiendo, tienes que buscar otra. O sea, que sí que es una implicación la que se pide para continuar. Entonces sí que interesaría igual saber poco a poco cuántas ciudades de las que estamos aquí eh, no estamos dispuestas a seguir ¿no? y vemos interesante seguir. O, Eso o claro, o mm. cómo enfocarlo, porque quizá ahora sabiendo que el tema de repartidores nos ha ido bien, tenemos muchas mediciones porque tenemos a una repartidora que, que batea mucho y quizá David también en los recorridos que hacen en la calle. Eh, pero claro, a lo que voy es pues en los grupos de gente que va en bici, que digo, eh, para buscar voluntarios, decirle, ah, no vas a tener un medidor y vas a medir eh, tres meses, seis meses, un año. Me parece mucho para una persona que si no está súper concienciada, pues tampoco le vas a decir, toda la vida vas a estar midiendo con, con esto. Pues un poco cómo enfocar la estrategia esto. Pues cada, cada ciudad está siendo un mundo y María José, yo creo que... Dime, dinos. Sí, sí lo que quería comentar es que eh, desde Conbici sí que se están explorando diferentes posibilidades de, de continuidad del proyecto. Yo comentaros algunas en las que se está trabajando. Eh, en primer lugar, eh, durante estos días, hoy y mañana, eh, se están manteniendo reuniones con Clean Cities, eh, que para ver de darle continuidad al proyecto en los próximos meses o incluso el próximo año. Pero estamos ahí que todavía no, no podemos comentar nada más. Eh, luego, eh, también otra posibilidad, otra línea a explorar que puede ser interesante es establecer convenios con los ayuntamientos. Es decir, convenios de colaboración con los ayuntamientos pues, que permitan pues, realizar pues, actividades para la ciudadanía, no sé si en centros educativos, como apuntaba también. Eh, alguna otra persona, en fin, pues en esa línea también se podrían ver de, de explorar. Y luego, por último, eh, estamos pendientes desde el equipo de, de Convicien en aquellas oportunidades que surgen o convocatorias de, de ayudas o apoyo a proyectos, pues bien del Ministerio y de otras administraciones públicas, porque, que por ahí también andamos mirando a ver posibilidades. Pero sí que está claro que, que el papel de, de, de, de los equipos de voluntariado es fundamental para para llevar adelante el proyecto y la manera de llevarlo en la ciudad eh, también depende un poco de, de, de cada ciudad, vaya. Sí, mar, María José, efectivamente, no tendría ningún sentido que de repente que acabáramos este año de mediciones y quedara ahí el tema. O sea, esto es algo que habría que hacerlo de forma indefinida, lógicamente contando con aquellos agentes que voluntariamente eh, se implican eh, y quieren hacerlo. Porque esto tenía que ser algo, eh, bueno, continuo. Pues ahí está el tema, que el, el proyecto está saliendo bien, ¿vale? Y, y, él, y, y vamos, eh, lo que ha comentado María José, eh, hoy se reunían en Madrid y mañana se reúnen aquí en Valencia y va a haber ya los contactos para intentar darle la misma continuidad anterior que no quita todo lo demás que ha dicho María José, las ayudas locales, las del Ministerio de Transporte y luego la que aquí en Valencia, por, bueno, por tener la suerte de tener la técnica que en Valencia hemos explorado, es que durante la semana de movida hemos hecho bueno, un taller y el material lo, lo podemos poner a disposición, el taller sales con un grupito a medir y das la charla si es para un ayuntamiento pues, se puede cobrar y si es para lo que tú quieras que lo quieras hacer por tu voluntad pues por tu voluntad y luego bueno pues el dinero ese pues sirve para asistir pues por ejemplo hemos presentado a congresos y como los congresos valen pasta pues para pagar esas cositas entonces eh, también cada grupo que está metido en este proyecto, pues, sabes si puede simplemente medir o si quiere hacer más cosas? Porque eh, recordarles, ¿verdad, Marian, que eh, el objetivo eh, desde la fundación que nos ha financiado no es solo medir, es medir y difundir todo eso, eh, crear conciencia eh, a nivel del ciudadano, de los agentes, de los ayuntamientos, etc. etc. Eh, por tanto, eh, ahora viene. estamos en una fase muy importante y que gracias a María José, María José ¿verdad? podemos realizar esos informes, que es cuando se van a empezar a dar cuenta más la gente que ha iniciado voluntaria este tema, eh, el valor que pueden tener esos informes y sobre todo luego en esas ruedas de prensa, esa difusión que se va a hacer a nivel local. Es un objetivo muy importante del proyecto. Eso es, efectivamente. Muy bien, muy pues bien. ¿Ya lo tenemos todo? Sí, vale. Pañado. Ocho minutos fuera, eh. Una, una pasada. <risa> somos, somos, bueno, espectaculares. Pues, pues nada, eh, a José que también me perdona, me sí, mamen, sí, te sí mamen. Sí, mame. Muy bien. Ay, es, yo deciros que nosotros, como la verdad es que somos pocos voluntarios, que habitualmente los que vamos saliendo somos dos o tres y en verano hemos salido menos, pero estamos dispuestos a seguir, ¿eh? que, que vemos que es importante seguir con el proyecto. Eres de Alicante, ¿verdad? El equipo de Alicante en bici, ¿no, Mamén? Sí, sí, sí, Vale, pues estupendo yo, y, y también un poco por, por también que sirva de conclusión para todos los grupos. Os animo, os animo a seguir, a seguir midiendo. Eh, os lo agradezco y os animo, ¿eh? las, las dos cosas, porque en la medida que tengamos muchas medidas podremos generar eh, más difusión, mejores resultados y un mayor impacto ¿eh? y poder continuar, yo creo. Idea de, de seguir, o sea, ¿Cuánto tiempo tenéis que ir a seguir? Porque al principio era octubre, ¿no? Noviembre. Diciembre. Ah, diciembre vale, Empezamos vale. en enero, pero tuvimos un mogollón de problemas, entonces era un año, ¿vale? Yo creo que llega a diciembre. Vale. Eh, y entonces, después, tampoco quisiéramos, si, si queremos continuar, no quisiéramos que hubiera un, un parón, ¿no? aunque bueno, siempre se podría seguir midiendo, pues los aparatos los tenemos sí. y luego pues contratar a... Pero bueno, la experiencia de tener una persona dedicada a esto como técnica, esperemos también pues eso que dé frutos para la hora de comunicar, ¿no? Que también se trata de eso, de que, de que vamos a tener informes que nos van a proporcionar eh, y una... Entonces eh, sería que ojalá en enero continuáramos, ¿vale? Pero aunque hubiera un parón, sería un parón para intentar conseguir. Pero claro, para mí es fundamental que la base del voluntariado esté, esté motivada y le guste esto, porque es verdad que ponemos mucho esfuerzo. Entonces tiene que ser que... Y, y creo que quedan, María José, creo que quedan bastantes eh, ciudades por hacer las reuniones, ¿no? Todavía... Sí, quedan algunas. Sí. Vale. Lo que pasa es que estas cosas son lentas, porque como dependemos de las respuestas de los de, por parte del personal de los ayuntamientos, es lento, pero bueno, estamos en ello. Que seamos capaces de saber si en diciembre pudiéramos hacer ese mapita que tanto ha gustado, pues con todo el. Luis, dinos. Sí, nosotros somos unos de ellos, eh, y si es verdad que María José ya eh, eh, nos lo ha dicho varias veces y lo hemos intentado. Sucede es que de momento nos ha fallado todo, pero sí que al final creo que vamos a poder hacerlo. Ya hablaremos. Sí, quería ponerme en contacto contigo más tranquilamente para que me hagas una, digamos, eh, eh, propuesta de qué le podemos decir al ayuntamiento. Ya tenemos identificado el contacto de medio ambiente eh, que podría aceptar el que el recibirte, vamos, ¿no? Sería una una entrevista presencial para presentar el proyecto, eso ya nos lo ha dicho, pero me gustaría saber un poquito más en detalle si me imagino que parte de o la mayor parte de las cosas que nos has contado hoy en la presentación, que considero que, que les va a interesar seguro a Medio Ambiente de Burgos, pues eh, podremos contar con ellas, pero si nos puedes eh, definir un poquito, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos ¿no? Perfecto. ¿vale? Pero que sí, que estamos dispuestos nosotros a a seguir con el, con el plan estratégico de comunicación, con las autoridades sobre todo, que, que sí es interesante. María, una pregunta. Has dicho eh, que has sacado el tema de del problemas que dieron algunos equipos. Pregunto, parece ser que últimamente eh, no ha habido problemas, parece ser. Eh, contaros, nosotros por ejemplo, desde Calapí estamos haciendo un estudio, que nos ha pedido Diputación de Guipúzcoa con cinco equipos que hemos comprado con la financiación de Diputación eh, por la provincia, por las vías ciclistas y por las poblaciones que pasamos. Llevamos eh, de dos a tres meses y no hemos tenido ningún problema con ningún equipo. Por eso pregunto que parece que tampoco ya vosotros, ¿no? No, no, yo creo que hay, no ha fallado ninguno. Desde que ya vinieron los nuevos y hemos cargado como tocaba. En principio, ningún problema. Me alegro, me alegro, porque inicialmente jo, hubo momentos un poco, pero afortunadamente. Bien, bien. Muy bien. Pues sí, bueno. perdón. Perdón, sí, esas medidas del principio, del arranque del proyecto, eh, son las que me refería yo en el procesado de datos, de, de apartar o dejar fuera de todo de, del análisis. ¿no? Pero es, es cierto que ahora las medidas muestran una, eh, pues una normalidad, ¿no? Y probablemente porque. Eh, todos hemos ido aprendiendo a utilizarlos Muy bien, pues son las nueve y cuarto eh, nos emplazamos a vernos, eh, Luis ¿sigues teniendo la mano levantada porque necesitas algo o porque se te ha quedado ahí? <risa> vale nos emplazamos a vernos pronto, vale <risa> Muy bien Pues muchas, muchas gracias, gracias. A todos. Hasta luego Hello. Adiós gracias. Bye. Bye. Bye. Bye. Oh, no. Gracias. María.